El Mundo Nuevo es un libro de Gabriela Schroeder Barredo, e Ignacio Ampudia. Eh, es un libro muy especial porque está basado sobre hechos e historias reales que le sucedieron a Gabriela en su historia de vida, pero que tiene una lógica también ficcionada en cierta medida y que en algún punto me da la sensación que tiene que ver con cómo se conserva la memoria, que son esas lógicas en donde los recuerdos, las cosas que quedan, se van enmarcando en lógica de retazos. La historia de Gabriela seguramente tiene muchos momentos este, muy demarcantes, pero posiblemente el del año 1976 es uno de ellos, que cuando tenía cuatro años de edad este, y estaba junto a su madre, su padrastro, eh, su hermana de un año y su, su hermano de cuatro meses y de dos meses, si no me equivoco, de cuatro meses la hermana y dos meses el hermano, ahora le vamos a preguntar bien, fueron secuestrados. Tanto su madre como su padrastro aparecen unos días más tarde asesinados junto con Selmar Michelini y con Héctor Gutiérrez Ruiz. Ellos son secuestrados unos días eh, y finalmente gracias a la lucha de su familia, entiendo que la de su abuelo en particular, su abuelo paterno, finalmente logran recuperarla a ella y a sus hermanos. Eh, les quiero dar la bienvenida, entonces, Gabriela Schroeder Barredo, Ignacio Ampudia, bienvenidos y muchas gracias por estar en el Infoclaxo del día de hoy. ¿Cómo están? Creo que están ahí están, estaban silenciados, el famoso muteado del día de hoy en, en internet. Bueno, muchas gracias, primero, por estar ahí juntos y por hablar con, con nosotros. Entiendo que están en Montevideo, Uruguay, ¿no? Sí. Eh, a ver, eh, las historias, yo... Pensaba en relación a la posibilidad de recolectar anécdotas de la vida de las personas. Son complejas porque uno en general, y sobre todo en los primeros años de edad, aparecen pantallazos diferentes momentos. ¿Cómo fue en tu caso, Gabriela, empezar a armar esto como relato? Y el porqué de juntarse, eh, en este caso, eh, con Ignacio, eh, que entiendo que es español, o por lo menos que vivió gran parte de su vida en España, Digo, ¿Cómo es armar en conjunto un libro con estas características y que esos retazos de historia sean una historia real pero con una lógica ficcionalizada? Bueno, podríamos estar mucho rato hablando de eso, pero para resumírtelo, eh, es así, durante muchísimos años conviví con esas imágenes, que, que durante mucho tiempo no sabía eh, cuán reales eran eran como así pantallazos que, que pasaban y después de un tiempo y a la medida que fui como reconectándome con gente con la que había vivido en esa época eh, la fui validando y me fui dando cuenta que, que, que no eran construcciones sino que era una realidad muchas de esas eh, imágenes, o de esos recuerdos y esas sensaciones y emociones ¿no? porque yo siempre trato de de traer que la memoria no son solo imágenes o recuerdos de diálogos, sino que va mucho en, en, en la sensación, en la emoción que te queda de, de lo vivido. Eh, bueno, una vez que, que empecé a darme cuenta que, que sí que era en realidad, y a poco, un proceso muy, muy largo, ¿no? Eh, me empecé a sentir como un poco responsable también de transmitirlas, de, de, transmitirla, de, de, de comunicarlas. Muchas de ellas son muy lindas, pero muchas eh, son muy crudas. Y, y bueno, después del proceso muy grande, viví 25 años en Chile, me fui los 18, volví a Uruguay y volví justo para los 40 años eh, de, de la, del asesinato de mi madre, Willy, de, de Miquelín y Urián Ruiz. Y se generaron como muchos, muchos eventos, muchos homenajes, todo eso empieza como a remover, más otras cosas que me removieron antes. Y bueno, decidí que, que lo que quería hacer era juntarlas en un libro, pero que no, no lo iba a escribir yo, nada. Primero que nada, porque como ingeniera no tengo las herramientas para, para hacer algo eh, realmente bueno. Y además porque quería que, que, que tuviera cierta objetividad. ¿no? no quería que fuera una LOA, ¿verdad? Un endiosamiento a mis padres ni nada. Sino que fuera un, un trabajo serio. Porque además lo que buscaba era un poco juntar todas estas piezas de este gran puzzle. Y, y eso no lo podía hacer sola. Y lo que quería era alguien que pudiera tener cierta distancia verdad con, con, con esa época, y, y bueno, a, a través de mi prima Elisa, que con su intuición maravillosa, eh, junto a Ignacio y a mí, que sí, es español, o sea, nació en España, pero vive en Uruguay hace muchos años, y después te, te, te contará. Eh, en, ese, en ese camino, a ver, Ignacio, ¿cómo, cómo fue acercarte una historia que, que entiendo que más allá de lo que vos podías llegar a conocer digo, tenía una cierta lógica ajena pero, pero que entiendo que te fue conectando a tal punto que, que hoy eh, se sienten parte de la misma familia, digo, es una historia que, que caló muy fuerte, digo, en la, en la lógica también personal de armar y construir este relato ¿no? Sí, o sea, bueno, yo llevo ocho años viviendo en Uruguay yo, eh, soy, soy inmigrante acá eh, salí de Madrid escapando de la crisis en España en 2013 y y bueno, llegué aquí. A mí siempre me habían interesado los temas de, bueno, sobre pasado reciente y en particular dictaduras del cono sur. Siempre me habían atraído mucho. Uno de los motivos por los que vine a Montevideo fue para cursar una maestría. Eh, y bueno, la verdad es que me conecté rápidamente con la historia de Gabriela leyendo un libro a, a las pocas semanas de llegar a Montevideo, poniéndome un poco en, digamos, como al día ¿no? de, de, la, de la producción historiográfica. Me encontré la historia de Gabriela en, en una nota al pie de página Siempre me llamó muchísimo la atención la historia y, y quedó ahí como un poco, bueno, como en stand-by, ¿no? Y estas cosas que tiene Montevideo, que son geniales, que vas, vas eh, ir vanando y encontrando gente en el camino, en las situaciones más, eh, pues eso, como más inesperadas, ahí fue como entrando en contacto y finalmente, bueno, gracias a Elisa, eh, nada, conocí a gal y ella me, me transmitió lo que quería hacer depositó la historia en, en mis manos y, y bueno, para mí fue un, un gran desafío, porque es una historia muy compleja. Eh, es una historia que además eh, tiene un marco temporal muy amplio, son ocho años, eh, hay muchísimos personajes y de alguna forma involucra la memoria, obviamente, pero también hay una cuestión historiográfica. Yo soy historiador... Entonces siempre he tenido un poco como esa, esa dualidad de cómo manejar ¿no? Las, como los dos costados, porque bueno, la historiografía obviamente se basa en, en documentos escritos y la memoria se basa en, en, en la oralidad sobre todo y de por sí ya la memoria tiene todo un proceso de, de, de narración, es decir, ya hay una ficcionalización en la memoria de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, todos esos elementos había que tenerlos en cuenta. Eh, yo esta cuestión que dice Gaby de la, la objetividad... Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero, <risa> creo, que no hay, no hay, <risa> creo que no hay objetividad. O sea, siempre he partido de esa base. Como historiador, tampoco lo creo. Uno tiene que ser honesto con lo que piensa y ser claro, por lo menos. Pero no ser objetivo porque es imposible serlo. Eh, pero bueno, es verdad que al principio tenía unos, eh, como una cierta distancia con la historia porque emocionalmente es, es muy. Bueno, involucra y moviliza muchísimo. Después de un proceso de cuatro años, la verdad es que ya, por un momento que no. Bueno, como que esas barreras cayeron, evidentemente, y, y nada, involucrado hasta, bueno, al 100% con, con la historia. Eh, en, este, en este camino, digo, que, que entiendo que aparte tuvo muchísimas entrevistas y que permitió para Gabriel hacer un recorrido muy especial relacionado con conocer facetas de, de su familia, que por ahí son diversas, digo, en el entorno de, de por ahí cruzarse con gente que tenía relaciones eh, no solo en la lógica de la militancia, sino por otros lugares. Pero, Gabriela, eh, entiendo que del otro lado puede haber gente que está mirando y que puede tener muy claro qué pasó en ese 1976, ese 13 de mayo, pero por ahí algunos otros no. Y tu historia es me parece muy paradigmática de, de lo que fue la lógica del plan Cóndor en la región, donde lamentablemente las dictaduras latinoamericanas eh, trabajaban en conjunto con la lógica de perseguir, asustar, pero también asesinar y matar, ¿no? y, y secuestrar y desaparecer. Ese 13 de mayo de 1976 es el día que te llevan a vos y a tu familia y te mantienen a, vos, a ti también secuestrada, ¿no? Sí, esa madrugada nos, nos, nos llevaron a todos, incluido mi perro. Eh, y bueno, sería muy largo también de, de contar, pero... <coughs> En definitiva, eh, mamá y, y Willy aparecieron asesinados junto a Miquelín y Utes Ruiz el 21 de mayo, y nosotros recién aparecimos el 29 de mayo. Y aparecimos, eso es. Eh, aparecimos en gran parte gracias a la gran lucha que hizo mi, mi abuelo, Juan Pablo Schuader. No fue el único, ¿verdad? Eh, los abuelos de mis hermanos ya estaban exiliados en Francia y también movieron a y Tierra pero bueno, mi abuelo tenía la posibilidad de, de, de estar en un terreno, y además tenía él una, una posición de redes y de alguna forma de decir... Periodista, ¿no? ¿Eh? Periodista, tu abuelo. periodista. periodista. No, no, periodista. no, no, mi tío, mi tío Gustavo eh, trabajaba como periodista en Buenos Aires, mi abuelo era abogado, era un gran abogado, y, y que, bueno, nada. finalmente nosotros aparecemos también porque venimos desde el privilegio, ¿no? Nada. Tuvimos claro. el privilegio de, de, de, de pertenecer a familias que, te, que tuvieron las, las herramientas eh, para generar la presión necesaria para que apareciéramos. Eh, de otra manera, esta historia no estaría contada, o por lo menos no, no estaría contada así. O sea, ¿Y Gabriela? ¿Hay...? Hay un punto que a mí me parece como muy fuerte, digo, porque tú estás detenida en uno de los centros de detención clandestinas de, de, de la dictadura, digo, eh, ¿cuándo es que, que lográs reconocer que esas imágenes que tenías en tu cabeza del lugar eh, era eh, qué centro de detención? Digo, ¿cuándo pasa, cuándo se hace ese clic? Porque, digo, de eso es lo que hablábamos, de la memoria, ¿no? Que es difícil a veces reconstruir, pero que de esa reconstrucción también dependen los juicios y la lógicas de justicia que se dan en la actualidad, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. Durante muchísimos años se dijo y se supuso que habíamos estado en Automotores Orleti. Y, y sobre todo cuando empezamos el libro y empezamos a leer documentos y buscar, escudriñar un poco, a mí, a mí habían cosas que no, que, que no me sonaban, porque habían lugares, espacios de recuerdos muy potentes para mí que no los encontraba en el relato de nadie, en el plano de nadie. Sí, me, me sonaba el ruido del tren y, y, una, y una puerta de garage, pero las otras cosas no me terminaban de, de cuadrar. Y, y bueno, finalmente el año pasado se abre la causa Bacacay en Buenos Aires, porque se encuentra este, este centro, que en realidad se sabía, pero fue, fue muy difícil encontrarlo porque no se encontraron nada más sobrevivientes del de, de centro. Y ahí me contactan y, bueno, testifiqué ante un juzgado, después Rafecas, y ahí tuve acceso también a, a, a ver otros testimonios después, ¿no?, y planos que habían hecho. Bueno, en el momento de la testificación, además me pidieron hacer un plano, yo lo dije y después de que terminamos de testificar, que quedamos como en off entre nosotros, ellos ya me dijeron que mi plano coincidía casi calcado con el, con el de otros. Entonces ya es como... No he ido a Cacay y aunque vaya, ya lo han reformado tanto que es muy difícil que quizás pueda no reconocerlo, pero con esos testimonios eh, es altamente probable que haya estado ahí, lo mismo que Manuel Liberoff, que desapareció en, en, también por esos días. Y, pero, pero también tenemos la teoría eh, de que en realidad los dos centros funcionaron en paralelo, entonces eh, no descarto que en algún minuto haya estado... En, en ambos. Seguramente, por lo menos Willy, eh, es probable que haya estado en ambos. Pero además no estuvimos solo ahí. Después de que se llevaron a mamá, eh, nos trataron de apropiar, nos separaron, mis hermanos se los llevaron no sé a dónde y a mí me trataron de apropiar, por lo menos en dos familias. Eh, en, en este camino, este, Ignacio y, y Gabriela, digo, ¿cómo... ¿Cómo fue, Ignacio, eh, trabajar sobre esta historia que es muy abarcativa, digo, y que, que entiendo que trata muchos periodos? Digo, ¿cómo fueron las decisiones para, para avanzar sobre la lógica de ficcionalizar en cierta medida lo que se, lo que se relataba? Digo, ¿cómo, ¿cómo fue abarcar eso con el material? Digo, porque entiendo que después de tener, no sé cuántas entrevistas se hicieron, pero había leído que realmente era una enormidad de entrevistas, digo, abarcar todo el material y decir, bueno, esto tiene que avanzar de esta manera. ¿Cómo, cómo se hace? Bueno, eh, sí, o sea, la verdad es que cuando, cuando terminamos un poco la fase de relevamiento, que nos llevó cerca de dos años, bueno, nos dimos cuenta que el, el volumen de material que habíamos recopilado era, era inmanejable para, para un proyecto así, para un proyecto de ficcionalización, entonces, nada, tuvimos que empezar a, a tomar decisiones, la primera fue como hacer el recorte cronológico, digamos, de dónde a dónde lo íbamos a llevar, esa es como la primera decisión grande, y bueno, creímos que del 68 al 76 era, era donde se concentraba gran parte de lo que nosotros queríamos contar, que es, en un primer momento, cuáles son las condiciones y el contexto donde estos personajes empiezan su, su militancia política, donde empiezan un poco a, a conceptualizar su, su concepto eh, de lucha, de lo que quieren conseguir con, con esta metodología. Eh, y también nos interesa muchísimo cómo de alguna forma, cómo los estados van, van avanzando sobre, sobre las libertades de, de sus ciudadanos. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es algo que, que el libro está dividido en tres partes, que corresponde a las tres ciudades donde se desarrolla, que es Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires, y en las tres vemos cómo, cómo la personaje principal, que se llama Julia, va, va viviendo justamente ese, ese proceso donde, se van, eh, donde las democracias, de alguna forma, van tomando soluciones autoritarias en los tres casos y eso era un punto muy importante porque, porque es la forma también que tenemos de, de conectar esta historia con, con lo que está ocurriendo ahora mismo, con lo que nos pasa en, en 2021, ¿no? por eso decimos que es un libro sobre un periodo del pasado, pero en realidad está lleno de sincronías con cosas que estamos eh, experimentando ahora mismo nosotros en, en lo contemporáneo. ¿no? entonces Digamos que eso era como dos, dos ejes eh, fundamentales. Y bueno, después en realidad el primer manuscrito que sacamos eh, tenía, no sé, cerca de 400 páginas o, o 450, era, era una locura. De Word, claro, el libro no, era 800. Era, era una locura, entonces ahí bueno, empezamos un poco a, a equilibrar, quizá también ahí me salió un poco mi deformación profesional, entonces estaba muy volcada hacia el lado historiográfico o más de contextual, ahí tuvimos que sacarle un poco de, de eso, eh, trabajar un poco más en la profundidad de los personajes. Pues claro, es decir, los personajes están construidos en base a las entrevistas eh, que hemos hecho, en base también a los recuerdos que tiene, que tiene Gabriela, pero evidentemente hay muchísimas zonas que son zonas oscuras, entonces no podríamos plantearnos un trabajo de aproximación historiográfica porque sería falsear, sería falsear la realidad. Eh, claro. Entonces, por otro lado, eh, nos pareció interesante la, la ficción porque la ficción es mucho menos o sea, mucho más amable que un trabajo historiográfico y en realidad es una forma mucho más abarcativa más expansiva y creo que mucho más horizontal de que este mensaje llegue a, a muchísima más gente que, que un libro de historia que también tiene su valor, pero evidentemente el público es mucho más reducido así que bueno, eso fue un poco la lógica trabajar en, en sacar un poco más el marco histórico o trabajarlo de alguna manera y profundizar más en las emociones y en las, en las decisiones que tienen que tomar los, los personajes. Eh, pensaba en relación a cuando hablaban, digo, porque eh, los dos hablaron en algún momento de las emociones, de, de, de los impactos y cómo uno se ve atravesado, ¿no? Por las situaciones que va viviendo en la vida. Eh, y la lógica de pensar eh, en el relato, pensarlo desde... Esa niña de esos niños que atravesaron por esas situaciones. Me hizo acordar un libro que leí hace no mucho tiempo, Una familia bajo la nieve, de Mónica Zweig, que relata la, la historia de una hija de exiliados, este, en ese caso argentinos, en Francia. Eh, y cómo es su venida a la Argentina y, y las cosas que, que va viviendo de una, una lógica también desde un marco de subjetividad. Pensaba en un libro más lejano que los padres que vienen atrás de mí. Es otra situación en la cual son padres eh, que pasaron eh, por los campos de exterminio del nazismo y el impacto que eso tiene en, en hijos e hijas y el impacto. ¿Cómo es Gabriela? Eh, poner en marcha la lógica de la memoria emotiva y ponerse un poco en eje, siendo que las historias de la militancia de esa época también fue muy grande. Entonces, a veces, digo, pensaba en los 90 y la lógica de, bueno, las utopías se terminaron en los 70 porque fueron destruidas. Digo, ¿y cómo? Había toda una lógica muy fuerte con toda una generación. Entonces, digo, ¿cómo trabajaste todo eso para llegar a pensar en tu historia también desde un punto de vista Subjetivo, que no implica algo egoísta, no más mínimo, porque hablas de un colectivo también. Sí, bueno, a ver, eh, como, como, como dice Ignacio, o sea, es, es, es, una, es una novela ¿no? que, que se embarca se, que se en, en, en, en un momento histórico y sigue, sigue, sigue la línea de, de las cosas que realmente nos pasaron. ¿no? O sea, los hechos son reales, ¿no? De alguna manera. A lo que nosotros fuimos poniéndole la emocionalidad y todo, fueron unas las cosas más íntimas, como por ejemplo, ¿no? Nadie nos pudo decir y nadie nos iba a poder decir cómo se enamoraron mis padres, por ejemplo. Mi padre lo mataron 10 días antes que yo naciera. Con él ni siquiera puedo guardar esas sensaciones, esas emociones. No, no, no, no tengo cómo. Tengo algunos relatos de él, pero pensé que él murió cuando lo mataron con 21 años. Mis tíos, sus hermanos que quedan, eran muy chicos cuando no lo mataron. Sumar so, los años en que estuvo antes entre medio clandestino, la memoria de ellos también es muy corta. Entonces, ahí un poco ¿no? nos dimos el lujo de, de, de, de, de inventarlo, de crearlo, y ahí capaz que estaba como mi, no sé, mi afán de que hubiera sido así o así. O así o sea, o sea, eh, y, y ahí es donde nos dimos la libertad y lo creamos y todo. Pero, otro, pero por otra parte también, por más que sea una, una novela que va con la guía de los hechos de mi familia, eh, cuando la lean se van a dar cuenta que podría ser muchas familias de esa época. O sea, que hay mucha gente, que muchas cosas, y sobre todo en las emociones y en las transformaciones de los personajes, se van a poder sentir eh, identificados. Eh, Nacho escribió una novela maravillosa, muy bien escrita, no, en serio, ¿verdad? Eh, de hecho acabo de recibir ahora hace poco una, un audio de una de mis mejores amigas ¿no? de toda la vida que la escribía como, ¿no? sentía que en realidad estaba leyendo una película, ¿no? que, que estaba metida en una película y que la iba leyendo y que iba transcurriendo eh, con ella. Y eso me pareció genial, porque eso es lo, eso es lo que queremos, que... Que, que, que se metan, que, que, que se empapen de, de estos personajes, que lo sientan, que vivan su, viva sus emociones, ¿verdad? Y que eso los movilice, o sea, eh, queremos y esperamos que esto genere y abra un diálogo, un debate, ¿no? que, que ponga estas cosas, eh, porque está mirada de otro lado también la historia, ¿no? La, la mujer en la militancia, la, la militante madre, ¿no? Los niños, nada, lo que nos hicieron, nada, nos secuestraron, nos trataron de apropiar, algunos se los apropiaron, los desaparecieron, pero también nos usaron de instrumentos de tortura, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que en general no se están hablando mucho, no se han hablado mucho, porque mi generación, por lo menos en Uruguay, como vos decís, es una generación muy callada, porque fue muy golpeada, nosotros eh, nos enseñaron que, mentira, soñar no es gratis, te puede costar la vida, o sea, Mejor que quédate callado en un rincón y no hagas ruido, ¿no? Entonces, ojalá que con esta novela, también muchos otros de mi generación que tuvieron otras vivencias eh, de otras índoles, pero igualmente también crudas, que de repente tienen todo ese dolor metido adentro, nada. los invito a que, lo, a, que, a que lo compartan, a que lo saquen, a que lo suelten, ya sea por un medio escrito, por un medio audiovisual, por, por el que sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero les aseguro que es un proceso de sanación muy importante. Para mí, por lo menos, lo pues fue. Fue increíble. Estamos hablando del libro El Mundo Nuevo, el libro de Gabriela Schroeder Barredo, Ignacio Ampudia, de Editorial Sudamericana, que entiendo que ya está eh, en las librerías, que se puede encontrar eh, en principio de Uruguay. ¿Saben si en otros lugares también ya se puede encontrar? ¿Cómo es el proceso de distribución? Está en eBook. Lo pueden, eh, lo, pueden, está el ebook, lo pueden comprar por Amazon, por Google Play. También hay algunas librerías acá en Uruguay, eh, como Scaramuz, hay otras que, que hacen envíos al exterior. Y también, eh, ¿dónde era? Más en, en Buenos Aires, que dijo... Sí, Marina, pero bueno, por, por ahora la distribución de, de, del papel se es, está haciendo en Uruguay solamente sí. y... Bueno, si funciona, esperemos salir dentro de poco. Ojalá, no se ojalá. Edite en la ojalá pudiéramos ir para allá. Ojalá pudiera no sé, editarse en la Argentina y en Chile. No, porque es un libro que no es solo de Uruguay, es del Sur y es sobre, es sobre el Plancóndor. Claro. Eh, Gabriela, por último, y antes de despedirlos, agradeciéndoles enormemente. Ahí estamos mirando, estamos viendo la, la tapa del libro y agradecerles cosa, enormemente. ¿puedo decir una cosita nomás? Claro, Esa figura que, que estamos viendo es una obra de arte. Es un cuadro de mi tío Rafael y esa tapa la diseñó Elisa Yohada, mi prima, que fue la que nos juntó. Qué es bien. un trabajo muy colectivo, muy familiar y de mucho amor. Qué lindo, qué lindo. Eh, Gabriela, eh, decía antes de despedirlos, eh, cuando, cuando regresás a Uruguay, cuando, cuando vas a Montevideo, digo, ¿cuál es la primera vez que marchás con, con la foto de, de tu mamá en una, en una marcha y qué pasó ese día? Este, ¿Cómo fue el impacto? Eh, no fue el primer año fue, creo que fue el segundo año que no me acuerdo bien creo que, creo que el primer año no marché con su foto siempre tuve una, vine de Chile más de alguna vez y estuve en marchas en marchas del silencio eh, eh, sí, fue el primer año ahora que la veo, sí, fue el primer año claro, fue en otras ocasiones que marché de en en forma absolutamente en la, la más y todo siempre respetando que eh, podría ser el 20 de mayo, pero era la marcha por los desaparecidos, entonces, eh, respetando ese espacio. Pero después me fui dando cuenta que la marcha, por suerte, se fue abrandando y multiplicando y también habían otras personas, estaban eh, hijos de asesinados, etcétera, etcétera, y dije, bueno, ¿por qué no? Nah, es momento de llevar a mamá. Y fue un momento de mucho orgullo, lo hicimos con, con mis hijos, con mis tres hijos, y, y la fuimos cargando... Un rato cada uno y, nada, fue otra forma de, de estar con ellos. Gracias por, por este encuentro. Eh, nada, me trajiste un, un fuerte recuerdo también de, de este último 24 de marzo en la Argentina que marcharon mis hijos por primera vez con la foto de su tío abuelo, Oscar Lema. Por primera vez desapareció en Uruguay, sí, pero que, que nunca... Nunca nos habíamos animado a salir de esa manera y pensaba en cómo esos procesos de reconstrucción a veces son tanto más largos de, de lo que a uno le podría gustar y sí. tanto más difícil de lo que uno a veces puede llegar a imaginar. Así que qué importante este camino. Y gracias por este camino que ayuda a todos también a encontrar situaciones de, no sé si de paz, pero sí si en todo caso, de camino de justicia, de, de conocer la, la historia reciente. Gracias por este encuentro. Muchas gracias a